Los pueblos San Gregorio y Montesano los separa a una distancia de unos 60 kilómetros, comunicados por un buen camino asfaltado. El taxista de San Gregorio salió aquella noche para dirigirse al pueblo vecino a raíz de una llamada telefónica de un cliente. A mitad de camino, lo sorprendió una tormenta infernal. La Balazos y el viento hacían imposible hacer un metro más. Estacionó su vehículo a la vera y esperó un rato, pero la tormenta no parecía ceder y golpeaba con más fuera. Era evidente que si bien era seguro no conducir en estas condiciones, también era peligroso quedarse en ese lugar. En un momento de estas reflexiones, creyó ver una luz tenue que se descolgaba al costado de la ruta entre arbustos y refractaba en el agua de lluvia. Sin pensarlo más, encendió el motor de su vehículo y con mucha dificultad y cuidado se dirigió hacia la dirección donde provenía esa luminosidad había equivocado, tras hacer un trecho por un camino barroso, encontró una enorme casa iluminada a fuego de caniles y velas. Aparcó su coche, donde entre otros tres, lo que significaba que había mucha gente en el sitio. Mojado hasta la médula, golpeó con los puños en la puerta principal que al rato se abrió. Un extraño sujeto, con cabeza pegada al tronco, portando una vela lo atendió, y sin cruzar palabras, con un ademán con manos y brazos, lo invitó a entrar en la vivienda. Se trataba de una casa enorme de dos pisos y una sala de amplias dimensiones como recibidor. Aquel extraño morador no habló demasiado Oh, solo que no preguntó por el motivo de la visita ya que era obvio vincularlo con el chaparrón que caía, pero tampoco abrió la boca para identificar al visitante ni identificarse él mismo. Sin embargo, el sujeto fue solidario porque rápidamente trajo algunos trapos para que el taxista secara su cuerpo y luego de un rato, le sirvió un té caliente para recomponer la temperatura corporal. Poco después, el sin cuello indicó que lo sirviera, subiendo las escaleras lo ubicó en una habitación donde el taxista podía descansar esa noche. A punto de dormirse, unas voces provenientes de alguna de las otras habitaciones del segundo piso le reafirmaron su idea que allí había más gente. Seguramente los dueños de los vehículos que encontró estacionados. Al día siguiente al despertar, el taxista bajó de sus aposentos a la sala principal. No había nadie visible más que aquel cuadrado hombre sin cuello. La tormenta, el viento y el frío serían impactando con fuerza y así siguió durante todo el día. No había más remedio que abusar de la solidaridad de aquel raro personaje. Así que el taxista se tuvo que quedar sin más remedio. Desayunó, almorzó, merendó y cenó. Luego se fue a la cama sumamente extrañado porque tampoco en ese largo periodo de tiempo había aparecido presencia visible de otra persona ni dentro ni fuera de la casa. Sin embargo, otra vez, cuando estaba a punto de dormir, oyó varias voces que parecían discutir provenientes de otra habitación. No era la radio, ni la televisión. No había energía eléctrica en ese lugar. Ni siquiera un teléfono, ni cobertura para el celular. Obviamente todo parecía indicar que había otras personas en esa casa que, por alguna razón, no bajaron hacia el salón principal, donde el taxista pasó la mayor parte del tiempo. Al otro día, las condiciones del tiempo no habían mejorado y así continuó hasta la noche. Lo más extraño fue que, también la presencia humana brillaba por su ausencia. ¿Dónde diablos se metía la gente? Porque el mismo taxista había corroborado escuchar por la noche a más gente que hablaba o discutía. Más relajado que las dos primeras noches, el taxista estaba animado por la curiosidad a investigar. Cuando comenzaron a escucharse las voces, Sigilosamente se levantó intentando no hacer ruidos, y se encaminó aquí a la puerta donde se escuchaba hablar con total nitidez. Abrió la puerta de un saque. Allí sentados alrededor de una gran mesa, a la luz de un candil estaba el hombre sin cojote y tres esqueletos sutilmente vestidos, ...asomando sus respectivas calaveras cubiertas de abundante cabellera. El hombre sin cuello, ni siquiera se mosqueó por la presencia del taxista... ...y siguió imitando voces, manteniendo un diálogo consigo mismo. Al mes de aquel suceso... Claudia, una abogada que recorría aquel paraje entre los pueblos de San Gregorio y Montesano, fue sorprendida por una borrasca a mitad de camino, que pronto se convirtió en una tormenta que le impidió seguir adelante. Aparcó el vehículo a la vera del camino y para aplacar sus miedos, Tomó el diario que había comprado por la mañana que estaba en el asiento contiguo, encendió la luz ubicada en el espejo retrovisor, y se puso a leer un poco. El periódico en la página policial publicaba la extraña desaparición de un taxista local junto con su vehículo. Esto le causó más miedo, fue en ese instante que una pequeña lucecita que se escapaba por la fronda en medio del mundanal tormentón, le trajo alivio. Seguramente allí le darían albergue y seguridad. Si te gustan más vídeos como este, suscríbete aquí.